Buenos días, soy Virginia Castanedo Este es un nuevo un vídeo nuevo dentro del canal de creatividad y educación emocional Vamos a hablar de mapas mentales Y en este caso es un mapa mental que nos va a explicar qué es y para qué sirve Sobre todo para qué sirve, qué utilidades tiene eh, el mapa mental Bueno, aquí he dibujado un poco el cerebro Bueno, es importante antes de comenzar eh, que nos proveamos de... bueno, se puede utilizar un bolígrafo de un solo color y demás pero bueno, si tenemos algún rotulador, bolígrafo o pinturas de colores eh, siempre ayuda lo que no quita que con un... lo dicho, con un solo bolígrafo se pueden hacer auténticas maravillas entonces, cuando hacemos un mapa mental ponemos en el centro de la, en el centro de la hoja el tema en este caso, los mismos mapas mentales y eh, luego se trata de ir apuntando eh, las ideas que nos van surgiendo es muy importante no censurar ninguna porque muchas veces las ideas que surgen son las que eh, si no las sacamos nos hacen de barrera para el resto de las que van a, a, a seguir entonces vamos a intentar hacerlo en cinco minutos ¿de acuerdo? ¿para qué sirve un mapa mental? pues sirve por ejemplo para tomar decisiones entonces lo escribes con mayúsculas que es mucho más útil luego ya depende de cada uno cómo lo si las enmarcas, lo rodeas o lo que te resulta más sencillo de acuerdo vamos a empezar primero por las cosas generales eh, bueno también nos sirve para desarrollar la creatividad a través del desarrollo de la creatividad podemos eh, conseguir sacar punta a las ideas, eh, nuevas ideas, lluvia de ideas. Aquí en pequeño, o eh, digamos que secundario a los temas principales, se van poniendo las, eh, esto más detallado, las ramificaciones, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a pensar más cosas. Por ejemplo, ¿para qué más sirve? Pues también sirve para planificar. ¿Qué más podemos planificar? ¿Qué podemos planificar? Eh, pues, por ejemplo, cosas de trabajo, como pueden ser prioridades. importancia tareas muy bien ¿para qué más cosas sirven los mapas mentales? para el desarrollo personal desarrollo personal lo voy a poner aquí con un poquito de hierba a mí me entretiene mucho y me ayuda además, eh, también ayuda cuando agregamos elementos visuales, pero bueno, es cierto que los, eh, los elementos plásticos son, son mi elemento, si no te sientes cómodo dibujando no pasa nada, lo importante es eh, plasmar las ideas.